Bueno amigos de TechCetera, y como les decía, acá está el Redmi Note 9S de Xiaomi. Un gama media que promete mucho. Veamos que hay al interior de la caja. A ver, a ver, a ver, se desliza y sale. Ok, bueno, entonces lo primero que encontramos es este compartimento. Se siente pesado, lo cual creo que es muy bueno. Porque normalmente cuando se siente pesado, vamos a ver acá un poco, tiene la herramienta extractora y esto es lo que estaba buscando. Cuando se siente tan pesado quiere decir que hay una sorpresa como esta. Es increíble como solo algunas marcas de gama media o de gama de entrada dan el accesorio de protección. En este caso vemos que es como, no, no me atrevería a llamarlo negro, es un gris oscuro, es un gris humo, bien interesante. ¿Qué más tenemos acá? Manuales y garantía y tremendo manual, es pesado, pues para lo que normalmente viene en un teléfono, en varios idiomas. Recuerden que Xiaomi es una compañía global y acá tenemos el teléfono. Color muy bonito. De nuevo es como un gris, pero este gris sí es más claro. Entonces acá vemos algunas de las prestaciones. Como les decía ahorita, un procesador Snapdragon 720G de 8 nanómetros, Qualcomm. O sea que vamos a tener potencia para varias cosas. Juegos, consumo, producción multimedia. Una cámara de cuatro lentes, o más bien cuatro sensores integrados a, a, a la cámara uno siendo el principal de 48 megapíxeles, pantalla de 6.67, eh, full display, full high definition, no es un panel OLED, pero sinceramente dudo que, que alguien vaya a notar la diferencia, y una batería de 5000 mAh, Si les digo algo, para 5000 mAh realmente no se siente tan pesado, normalmente... Otros teléfonos de 5.000 mA en el mercado uno sabe que gana mucho en términos de eficiencia, pero pierde mucho en términos de peso. Acá le quitamos el protector. Vemos el teléfono. ¡Ah! Lector de huella lateral, barra de volumen. Ahí se pone la tarjeta SIM. Un puerto. Ah, ¿Qué es eso? Un jack de 3.5 tiene un jack 3.5 para audífonos, ya vamos a ver eso un poco, acá está el teléfono, muy bonito, se siente muy agradable al tacto, a pesar de su tamaño se siente ligero, eso está bien, Redmi, de Xiaomi, muy bueno, se siente como un teléfono mucho más premium de lo que es, eso, en eso Xiaomi siempre ha sido muy bueno. Cargador internacional, claro, nos enviaron una unidad de reseña, entonces esta, este es un cargador europeo. Carga rápida, sí, y lo trae incluido, otras marcas podrían aprender un poco, pero europeo al fin y al cabo. Y acá la capa de personalización, MIUI 11 de Xiaomi, quizás... Una de las menos intrusivas y más interesantes, cuando la gente dice, ¡ay, qué pereza una capa de personalización! ¿Cuál es el fin de las capas de personalización? Muchas veces tiene que ver con esto, con las cámaras. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Porque hay una relación directa entre las cámaras y la capa de personalización? Porque muchos de estos teléfonos te traen hardware tan especializado, que básicamente Google no produce... Eh, los, los programas no produce el software necesario para aprovecharlo plenamente. Entonces, las capas de personalización aprovechan el hardware del de teléfono con todas las potencias y las prestaciones. Y en este caso estamos hablando de la MIUI 11, una de las más interesantes, una de las menos intrusivas y que se enfoca precisamente en ofrecer al consumidor una experiencia de uso pleno de dispositivo entonces como decíamos mientras va cargando el teléfono es primera vez eh, acá el cargador, carga rápida internacional europeo en este caso y el cable de carga no hay audífonos no tiene audífonos incluidos bueno pero yo creo que ya con esto es mucho mucho beneficio porque independientemente de cuál sea el precio, aunque Xiaomi siempre ha sido muy bueno en su, en su relación costo-beneficio, independientemente de cuál sea ese costo, es muy bueno proteger la inversión de fábrica.